Según informe de la Policía Nacional, está acusado de varios hechos delictivos y era buscado activamente. Los detalles fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocero del Comando Noreste. la Policía Nacional, agentes de nuestra policía apresaron a un hombre de 29 años, el cual era activamente buscado por tener una orden de arresto en su contra por herir de alma de, alma de fuego a un haitiano, hecho ocurrido en fecha 20 del mes de septiembre de este mismo año aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Víctor Manuel Duarte, alia Bebo, de 29 años, quien reside en el sector madrigal de esta ciudad. Según el informe, Duarte alia Bebo fue apresado por nuestros agentes mediante una orden de arresto en su contra, quien está siendo acusado de que en fecha 20 del mes de septiembre hirió de bala el haitiano Jan Miese, alia Yankee, ocasionándole herida por arma de fuego en pierna izquierda que la recibió momento en que este se presentara el detenido provisto de arma de fuego a la residencia del nombrado José Antonio Sánchez a bordo de la motocicleta marca Z3000 modelo CG 150 de color negro con la intención de despojarlo de sus pertenencias realizando el detenido varios disparos a José Antonio Sánchez y este lo enfrentó a tiro con una pistola que porta de manera legal, originándose un intercambio de disparos, resultando el nacional haitiano con la herida que presenta. En cuanto el detenido, será puesto a disposición de la justicia. Víctor Manuel Duarte Fañas será sometido en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.